De Valerza y hoy para hablar de los bonos verdes, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? ¿Cómo estás, Diego Zuliani? Bienvenido. Hola, Hola Nancy. Hola, Diego. Sí, bonos verdes, no hablamos de bonos este, navideños ni bonos ah, dólares. No, no, son los bonos de gobierno. Los bonos verdes son títulos de deuda eh, que tienen un criterio eh, social y ambiental, uh -huh. sustentable, digamos, y que nacen hace mucho tiempo. Eh, ya en 1992, cuando no sé si conocen el, el protocolo de Tokio, la, los países se juntan para hacer un tema de concientización sí. del, del impacto ambiental, del calentamiento global. Y a partir de ahí, hasta ahora, pasa un fenómeno muy, muy interesante, muy extraordinario. Este, hasta ese momento, las empresas que querían hacer eh, algo que sea sustentable o social, hacían un proyecto y emitían un título, una, de, una deuda, y te al inversor lo convencían para que le compren el título, no porque tenía una renta solamente, sino porque tenía otro efecto. Claro, un, un impacto, un impacto eh, verde, sustentable. Eh, claro, sí. Una externalidad positiva. Uh -huh. Uh -huh. Pero venía del lado del emisor. Con, desde, desde, el, desde todo este fenómeno cam, se cambió el origen. O sea, ahora es el inversor el que exige que el título tenga una calificación. Entonces, Ajá. así cuando una empresa emite, una, emite un título y hay una calificadora de riesgo, vos, vos emitís un título de deuda. Sí. Y este, viene una calificadora y te pone una nota, entonces te pone un 10. El inversor ve ese 10 y dice, ah, este título es seguro, porque me califica respecto al riesgo de crédito. Ahora viene una calificadora que te, que te califica en función a un criterio que es el ASG, que es Ambiental, Social y, y de Gobierno, y que te va a dar un, un criterio para que el inversor pueda comprar el bono. Entonces, Bien. ahora las empresas empiezan a emitir este tipo de bonos verdes que tienen en cuenta el aspecto social, entonces vas a encontrar obligaciones negociables que tienen eh, un, un, una intención de reducir un problema social, por ejemplo, el acceso a, los, a una vivienda más, más económica, claro. o hay otros bonos verdes que están están promoviendo proyectos para el acceso al, al, a, la, a Internet. Y después están todos los que son ambientales, no reducción del, del, de los residuos, el uso del agua, el uso de la biodiversidad, el, el los el edificios energéticos. Y empiezan a ver todo una, un fenómeno extraordinario que, que es muy grande. Se estima que para este año van a existir 400 mil millones de dólares en bonos a nivel mundial de bonos verdes. Ahora y, digo, eh, ¿cualquiera puede eh, exigir o, o pedir un bono o conseguir un bono? Mira... La idea es la siguiente, vos sos una empresa, necesitas hacer un proyecto y necesitas sí. financiar ese proyecto. Sí. Y entonces emitís un título de deuda de, para que el que inversor te dé la plata, vos le das ese papelito y con esa plata es el proyecto. El proyecto tiene que tener este triple impacto para que sea venga una calificadora y te diga, ah, mira, este proyecto va a tener un efecto social, ambiental o ambos, este, o de gobierno que habla de la transparencia de, de, la, de la gestión de la empresa. ...y, este, y a, en función de eso existe la, la posibilidad de la colocación del bono. Uh -huh. Ahora, eh, BIMA, que es eh, Bolsa y Mercado Argentino... ...que es la bolsa de, de, de Argentina que está en Buenos Aires... ...está promocionando todo lo que es bono verde... ...y entonces uh -huh. te, te permite hacer colocaciones de títulos sin costo... ...con reducción claro. de los derechos de, de, de mercado... Y este, ...entonces se viene toda esta movida, es una nueva ola que viene... ...que es muy interesante, eh, es, es el futuro... Y entonces ahora que cada vez que la empresa quiere hacer financiar, tiene que ver estos aspectos uh -huh. social ambiental, porque de esa manera puede llegar a conseguir mucho financiamiento e incluso reducir las tasas o los costos de financiamiento. Y son las empresas los negocios que se vienen ahora, ¿no? Se están tratando de, de conseguir este impacto social, uh -huh. eh, ambiental, que tenga mayor eh, o que se involucre más con los temas sociales que le preocupan eh, justamente ¿no? a la población. Es claro. lo que se está apuntando. Es lo que se está apuntando, pero además no únicamente... Es una decisión de la empresa, sino que va a ser necesario para que se financie. Claro. Es un criterio que cambió, viene del lado del que invierte. Decía, a ver qué tan. Por eso hay una calificadora y te va diciendo qué, tan, qué, qué efecto tiene o qué tan importante en el efecto uh -huh. eh, social, ambiental tiene el bono y en función de eso, compran. Pero ya como claro. criterio, hay fondos de inversión, empresas de seguro, grandes fondos que. Tiene como criterio comprar esos bonos, exclusivamente. Es como la, las estrellitas que vemos, no sé, en Mercado Libre. Si tiene mayor calificación o mayores estrellas, bueno, es más confiable. Es más confiable. Entonces es, voy y compro es. y Yo bueno, recuerdo, lo mismo pasa en otro ámbito, por supuesto. Exactamente. Yo recuerdo, puede ser que el gobierno de la provincia haya comprado, o tenido un bono verde. Sí sí, exactamente, sí. que fue para el financiamiento de, de, de los proyectos de paneles solares. Claro, claro. Bueno, uh -huh. fíjate que de energía, energía renovable, sí, sí, sí, sustentable, sí, sí. entonces cumple con eso. Y entonces existe grandes fuentes de financiación, tasas muy competitivas, y este, y, y hay un doble impacto, y eso, y es lo que viene ahora, se viene en el futuro. Entonces, uh -huh. Estamos promocionando esto también para que los, los empresarios que necesiten financiamiento piensen en este punto Claro, es una herramienta, podríamos uh -huh. decir que es una herramienta este bono para poder cumplir con eh, diferentes proyectos, siempre y cuando, como decís, eh, certifique, digamos, que, certifique. que tenga... La que está certificando ahora es la Universidad 3 de febrero. Entonces Ajá. vos la llamás a pedir la, la certificación, hace un análisis y te van a dar una calificación en función a qué, el impacto que Miró. tenga socioambiental uh -huh. el proyecto. Perfecto, ¿no? Para que todas las empresas también empiecen a pensar más allá. Bueno, tengo un proyecto, ¿cómo lo puedo hacer de la mejor manera para tener esta calificación, conseguir inversiones y, por supuesto, colaborar sí. con el ambiente y con la sociedad. Totalmente. Eh, Así que. Eh, eh, Diego, ¿y cómo se lo solicita? Digamos, yo, empresa, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo tengo que hacer para poder solicitarlo? Decir, bueno, yo quiero ver si puedo conseguir este bono verde. Básicamente, tenés que tener un proyecto. Sí. Uh -huh. Y con el proyecto. Obviamente vos podés analizar el efecto, primero un análisis eh, somero de, de los efectos que puede ser socioambiental y ya llamar a la calificadora, la llamar a decir, mira este es mi proyecto, estos claro. esta este es la idea del negocio, yo cómo pienso hacer el tratamiento, no sé, de aguas, de residuos, de... de, de ¿Y de, se entregan fáciles? Sí, son, son accesibles, fácil. digamos, sí, para seguramente formos, ¿sí? después, eh, dependiendo del proyecto, te pedirán más requisitos o menos claro, requisitos, claro. ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero es algo muy incipiente. Acá en Argentina es muy incipiente, pero es muy, hay muchísimos fondos. Uh -huh. Así que este es una oportunidad que no podemos desaprovechar.